<risa> y que la quiero mucho y que cuándo es que va a venir La voy a, me va a tocar traerla a mí. Sí, la va a tocar porque de verdad que ya se quedó allá de enfermera y que se traiga también al paciente que acá se lo, se lo cuidamos un rato <risa> Un saludo muy especial a todos Luchito A Luis, a Jorge, a, a los niños Ese Jorge es muy juicioso a la madre ¿Sí? Uy sí. Por allá, Será que estará ya planchando, que estará. <risa> no. Los que sí, no, huyos. él le hace, hace, la planchada. ¿Qué estaba haciendo Holguín? En un dando eh, no, no, no, no, una vueltica que había al mercado de San Isidro. Ay mercado San Isidro. Sí, estaba así por allá entonces me dijeron que fuera muy bien. bueno. Bueno. a Don Julio también. Con claro, con mucho. Con mucho gusto. ¿Ya a los muchachos? Santiago, ¿Cuál es Santiago? A ver es que estoy, eh, al, Está más gordo Santiago, tía, mire A ver, usted envíale un saludo a la, a la tía Esther es Que les quiero mucho y que espero que vengan Ah, bueno ¿Y qué año está cursando ahora? Seis ¿En dónde está estudiando? En la ciudad del Valle, Roldanillo Ah, en Roldanillo, Valle ¿Y, todo lo, ¿y tienen transporte o, o se tienen que trasladar? Bueno, tenemos que... Tenemos el, el colegio. Ah, tienen transporte del colegio Bueno, eso está muy bien eh, y usted, ¿cuál es el nombre del niño? Camilo. Camilo, Santiago y Camilo. A ver, ¿usted qué le va a decir a? Este está más delgado. ¿No se toma la sopa, Nora? Sí, toma sopita y lo que es que debe ser que hace más ejercicio. <risa> ah, este es más perezoso. Santiago. A ver Camilo, ¿qué le va a decir a la tía Esther? Que muchos saludes y que la quiero mucho y que saludes a Julio y a Karen. Karen Andrea, ¿estás más linda? Y la niña, la chiquitica, Claudia... No, no, no los a María Claudia Andrea. No los conozco. Ah, que mucho salveja de todo y que los quiero mucho... Ay, Andrecito, el bebé. Así. Ah, es Uy, está la misma que... cara. ¿Sabes de quién es la misma cara? De Juan Carlos. Sí. Sí. A ver, déle un abrazo, a mamá. Yo la, yo la, yo la capturo acá. Ay, carajo. Oye, Dios mío! O sea, ¿Le crecieron los, los hijos sí. a la prima nora? No creas que no. <ríe> bueno. Entonces, chao, chao, chao. Ságanse allá pues para que se despidan. Chao. Chao, chao, chao, chao, chao, chao. chao.